Buenas tardes, de nuevo yo soy Erin, la coordinadora de capacitación del curso y bienvenidos al webinario precurso del curso 2019. Vamos a iniciar con el 29 año del curso. Estamos muy felices por recibirles y por conocerles en muy poco tiempo. Y primeramente queremos uh, presentar a nuestro equipo. Yo pues me presenté. También tenemos pues este, es un gusto saludarles a todos ustedes. Soy Ryan Fincham, uno de los codirectores del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas y, y codirector del, del curso. Eh, es un gusto saludarles eh, en este momento y estamos eh, muy ansiosos por recibirles todos en Colorado en breve. Y hola a todos, soy Audrey. Uh, este es mi segundo año trabajando por el curso. Y estoy emocionada a conocer a todos de ustedes. Y también tenemos en línea nuestro codirector Jim Barbarak. Jim, ¿quiere presentarse? ¿Me escuchan, Erin? Sí, te escuchamos. Ok, por fin está funcionando el audio. Muy buenas tardes a todos. Soy Jim Barbarak. Um, he estado trabajando como codirector del centro hace 10 años y como coordinador del curso, también es un gusto tenerles a todos en línea, y me alegro mucho que nos vamos a conocer la próxima semana y trabajar juntos durante un mes. Gracias, Jim. Y además, eh, en la pantalla van a ver algunos otros colegas adicionales que no eh, podrían estar presentes en este momento. Están los colegas Jim Words Craig McFarland y Larry Lechner, eh, todos eh, que van a participar eh, en el curso como instructores. Eh, algunos de ellos como Jim Wirtz y Craig McFarland que han estado con el curso desde su inicio eh, en 1990. Eh, además, vamos a tener una serie de instructores especiales que van a estar compartiendo con nosotros en varios diferentes momentos de las diferentes organizaciones eh, gubernamentales que administran las áreas protegidas aquí de, de, en Estados Unidos y algunos otros individuos que nos acompañan en diferentes momentos, prestadores de servicios, guadaparques, este, guías de campo, en fin, eh, son muchas personas realmente que forman parte del equipo y no hay que olvidarse que to todos ustedes también van a formarse eh, parte del, del, del equipo de instructores porque contamos siempre en todas las sesiones con eh, sus experiencias y conocimientos este, también. Sí, este, muy, breve, uh, muy rápidamente vamos a, a, inter, a presentar la filosofía del curso y después a tocar sobre las demandas físicas, el horario del curso, uh, uh, vamos a este, uh, presentar sobre el enfoque de liderazgo, uh, hablar sobre los departamentos, Uh, revisar el, uh, este, la lista de equipo particular y también tocar sobre la preparación que tienen que hacer antes del curso, uh, este, revisar la información sobre la llegada a Fort Collins y después van a tener la oportunidad de pr hacer preguntas y uh, tener respuestas. Entonces, eh, para iniciar, eh, sobre un poco eh, de información sobre la filosofía del curso. Y claro que mucha de esta información también lo vamos a, a revisar y compartir con ustedes una vez que ya estén aquí en Colorado. Pero a veces ayuda eh, ya... Eh, Iniciar su viaje eh, pensando eh, un poco en esa filosofía y, y por qué también, ¿no? Eh, es un poco raro a veces, la, la, la, hay gente que nos pregunta, ¿y ustedes eh, ahí en el Centro de Manejo de Aries Protegidas, ustedes hacen cursos en inglés también? ¿Por qué solo cursos en español? Y, y realmente eh, este curso nace eh, desde eh, pues hace 30 años, eh, más de 30 años, eh, con colegas, eh, Jim Barbarak, Craig McFarlane y George Wallace, dos otros colegas, además del colega en línea, que trabajaron en Catie y en Costa Rica y llevaron muchos diferentes tipos de cursos a cabo en ese país y vieron la necesidad o la oportunidad, más bien dicho, de poder ofrecer un curso para colegas de América Latina y pues, del mundo de habla hispana en general. Eh, pero en Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria de, de trabajo en este campo, con, con muchos éxitos y muchos fracasos también. Y entonces la idea no es solamente eh, ofrecer una oportunidad para ver los logros que hemos tenido, pero también comparar y contrastar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Y, y ayudarnos también a aprender, porque hay muchas cosas novedosas que está uh, ocurriendo alrededor del mundo, también que contribuyen bastante todos los años. Este. Entonces, realmente es, una, es, es una, un, una oportunidad de aprendizaje de doble vía, uh, uh, y, y, y que lo que hemos visto y e, hemos escuchado de los colegas es, en cambio, a muchos cursos que ocurren, en el país o en la región, eso, esa oportunidad de estar en un contexto totalmente diferente eh, nos permite a veces eh, pensar de forma diferente, no eh, estar eh, atrapados por los mismos eh, modelos mentales y, y poder eh, ver eh, nuevos abordajes y, y compartir eh, muy abiertamente. O sea, no hay ninguna persona eh, aquí que va a estar representando el sistema de redes protegidas de Estados Unidos, así que vamos a tener toda la libertad de criticar abiertamente lo que estamos viviendo, lo que estamos eh, eh, viendo en campo y ver eh, cómo lo que estamos viendo acá compare con todas las realidades de ustedes. Entonces, eso es realmente un aprendizaje experimental. Eh, como verán, cuando tengan la oportunidad de revisar la agenda, pasamos mucho tiempo en campo y en estos viajes de campo siempre estamos viendo en la práctica lo que ya hemos visto eh, teóricamente en aula. Entonces, es, es ese tipo de dinámica que eh, eh, esperamos mantener durante todo el curso eh, y aún cuando estamos en en, en el salón de clases, eh, muchas clases prácticos, eh, didácticos, interactivos, eh, en fin, es, es un curso donde esperamos siempre tener eh, la participación y las contribuciones de ustedes. Y claro, eh, pasando todo ese tiempo, tanto en apartamentos, en salón de clases, en áreas de camping, compartiendo eh, tiendas de campaña. Eh, Uh, carpas, carpas. Este, pues requiere mucho trabajo en equipo. Entonces, eso es también algo que vamos a ir fortaleciendo y enfocando bastante eh, durante lo largo del curso, el, el, la necesidad de trabajar en, en equipo. Um, bueno... Eh, Muchas personas eh, nos piden información antes de su llegada al, al, al curso sobre las demandas físicas en general. y Entonces, siempre nos, nos, nos interesa poder revisar un poco de esto antes de que salgan. Este, uno, para ir preparado. Y dos, para no, no, no estar demasiado nervioso sobre lo que lo que viene. Pero suficientemente bien preparado eh, emocionalmente y pues físicamente también. Um, bueno, a, a, a lo largo del curso va a haber muchas oportunidades para hacer caminatas en senderos. Eh, a veces son, son caminatas de, de una hora hasta, en algunas ocasiones, estamos en campo caminando cinco días. Entonces, eso siempre es bueno eh, recordar y, y estar preparado eh, físicamente para las demandas de, de ese tipo de evento en campo. Eh, siempre vamos a ir en grupo siempre vamos a estar juntos eh, hay oportunidades en algunos momentos para, para poder eh, eh, caminar eh, solo también eh, para, para, para explorar algunas de las áreas protegidas donde vamos a estar, pero generalmente vamos a estar caminando en grupos eh, en algunas ocasiones eh, distancias hasta, hasta 10, 12 kilómetros eh, bueno a nivel de altura, eh, de, a nivel de, de, de altura, a nivel de mar, quizás no es tan problemático para la mayoría, pero en algunos casos también vamos a estar a altura. Eh, Fort Collins, la ciudad donde está basada la, la universidad, donde vamos a tener. Eh, las salones de clases donde van a estar viviendo los departamentos, está ya a una altura de 1.750 metros sobre el nivel de mar. Entonces estamos partiendo de una altura, pues, eh, no, no súper alto, pero mucho más alto de, de donde viven muchos de ustedes. Y vamos a llegar en algunos momentos del curso, más de 3,000 metros sobre el nivel de mar. Así que eh, hay toda una, una dinámica en el curso que asegura que ustedes llegan, hay un tiempo de ir este, acostumbrándose a la realidad, a esa nueva altura. Siempre hay recomendaciones de ir lento, de tomar mucha agua, de tener cuidado con, con comida con mucha grasa, Tener cuidado con las cervezas, que pues es importante saber que aquí hay muy buenas cervezas, hechas localmente aquí. Eh, toda una, una economía local basado en eh, eh, servicios ecosistémicos del, del, del rica agua que llega de nuestras montañas. Pero hay que, hay que andar con esto un poco este, tranquilo, tranquilo uh, al inicio para, uh, para, para dejar el cuerpo ir acostumbrándose a la altura. Eh, en cuanto al río, eh, algunas personas nos preguntan que no tienen mucha experiencia nadando o, o no, han, no han viajado en río eh, por, por, por larga trayectoria. Este, sí, vamos a tener un viaje de cuatro días en un río donde vamos a ir en balsas bajando el río durante el día y descansando y durmiendo en playas al lado del río, entonces, pero hemos tenido gente, este, que sabe muy bien, muy bien nadar, hasta personas que no saben nada nadar, poder, este, uh, hacer este viaje y hacerlo, este, uh, con mucha seguridad uh, uh, y, y y pasar un buen tiempo, así que eh, si tienen preguntas muy específicas sobre el viaje al río eh, claro que cuando llegan aquí podemos discutirlo más o nos pueden también adicionar aquí una pregunta en el chat. Eh, es importante además de altura de saber que Colorado cuenta con, una, con un clima bastante seco para los que vienen a visitarnos del, del trópico húmedo eh, va a ser un shock eh, dramático para el cuerpo entonces, otra razón por la cual hay que, hay que, hay que eh, prepararse para tomar mucha agua. Lo bueno es que tenemos eh, agua... Eh, una de las mejores calidades de agua que hay en el país. Entonces, eh, no, no, no van a tener que preocuparse eh, por el tema de, de conseguir buena agua para tomar. El agua del el grifo se toma directamente aquí en Fort Collins. Es altísima calidad de agua, entonces eh, para combatir un poco eh, eh, ese clima seco, es importante pues iniciar ya con, con tomando mucha agua y preparándose para, para, para esto. Eh, finalmente, eh, en cuanto a las demandas físicas, eh, el curso realmente sí tiene un horario muy intensivo y es importante ya prepararse para esto. Eh, Primeramente porque a veces hay gente que llega al curso y tratan de mantener algún ritmo de trabajo, de mantenerse conectado con los emails y cosas este, del trabajo, que, que realmente si es posible les vamos a aconsejar de, de, de que no hagas esto, porque realmente es poco tiempo que tienes en las tardes y las noches o la madrugada para poder descansar para poder buscar un momento de autocuidado, de ir a, a caminar un poco, eh, de correr, eh, o en las tardes pasar tiempo con los nuevos colegas, compartiendo nuevas ideas de conservación y manejo de las protegidas. Así que, si puedes tratar de liberarse de esa carga eh, de trabajo diario que tienes con tu trabajo normal, les pedimos que traten de hacer esto para poder realmente dedicarse al tiempo full aquí al curso eh, para poder aprovechar al máximo su tiempo aquí en Colorado y que vengan ya descansado a ver si pueden dormir unos, unos dos días antes de llegar, 24 horas cada día para ir preparado para, para, para, para estar inundada con, con buenas vibras, con, con mucho conocimiento y mucho tiempo de compartir entre, entre todos aquí en Colorado. Eh, bueno, eh, ya expliqué un poco sobre eh, el horario en general del curso. En nuestra expectativa realmente es que lleguen y participen eh, 100%. Eh, eh, es importante mencionar, ya lo tenemos incluido, pero es un curso con, con tanta carga eh, de trabajo que no es posible traer eh, novias, novios, perros, ex exesposas, todos esos tipos de personas deberían de permanecer donde están. Eh, siempre hay la oportunidad de, de, de, de, de juntarse ¿no? con los seres queridos eh, antes o después del curso, pero durante el curso realmente las, la, la situación de, de dónde van a vivir y, y, la, y la carga del trabajo no, no, no, no permite tener eh, ese tipo de, de interacción eh, durante el curso. Eh, conectividad, en, en general, cuando estamos en Fort Collins, van a tener conectividad con Internet, este, tanto en los apartamentos como en, en el salón de clases. Eh, hemos tenido, eh, en años recientes, algunas dificultades. Eh, somos ya generaciones de personas eh, intensivamente conectadas con nuestros celulares. Entonces, eh, vamos a ver cómo vamos, pero siempre eh, tenemos algunos trucos ahí que si, si vemos que hay demasiada conectividad, de ver y pedir a, a ustedes la comprensión y y de mantener un poco distante a sus celulares durante las sesiones. Así que vamos a ver, pero en general van a tener conectividad cuando estamos en Fort Collins, y cuando estamos en campo, por lo general no hay conectividad. Entonces, una vez que revisan la, la agenda, pueden ya pasar las fechas a sus seres queridos eh, sobre cuándo van a estar en campo, porque esa información ya está incluida en la agenda para que ellos puedan saber eh, cuándo vas a estar desconectado para que no, eh, no, no, no eh, comienzan a ser muy nerviosos o, o llamar a la Fuerza Armada de su país para buscarles aquí en el Colorado. Eh, bueno, con todo lo que está eh, ocurriendo este, a nivel mundial, es bueno saber y poder comunicar con nuestros seres queridos y poder avisarles cuando no vamos a estar conectados. Eh, ¿Duchas o no? Bueno, aquí en Estados Unidos no nos duchamos, así que hay que venir para no. no me duchaba en cinco años. No. Eh, es, una, es un chiste realmente, pero eh, es, es importante mencionar porque en algunas salidas de campo, eh, eh, básicamente no hay duchas. Eh, eh, vamos a áreas protegidas que son muy rústicas, eh, muy primitivas entonces claro que los apartamentos, hay duchas podemos mantenernos bien duchados, sobreduchados, aquí en Fort Collins, pero cuando vamos en campo, que vengan ya con la mentalidad y la preparación de que en las viajes largas, eh, el viaje al Parque Nacional Rocky Mountain, que es uno de los parques nacionales más hermosos aquí del país, a un área eh, del Servicio Forestal Americana, de, de un área silvestre, cinco días no hay duchas y durante el viaje al río, verde es un viaje de cuatro días no hay duchas entonces solo para ir preparado que en algunos eh, algunos viajes este, al campo eh, tenemos que ir preparado eh, mentalmente de, para que para, para no ducharnos en varios momentos varios días pero bueno entre todos no vamos a saber quién apesta peor que el otro así que todos vamos a estar en la misma eh, bueno eh, tiempo libre eh, las toallitas húmedas, eh, JJ, sí, pueden funcionar muy bien. <ríe> este, siempre ayuda. Eh, tiempo libre, van a ver también cuando revisan la agenda. Y la agenda va a estar lista en unos, un, un, uno o dos días. Y lo vamos a mandar, Erin va a estar mandando esto. Van a poder ver que hay pocos días eh, con tiempo libre. Entonces, que, que, que revisan esto y, y, y que vengan preparados para, para poco tiempo libre, realmente. Eh, no es que queremos eh, crear un, un curso de tortura ni nada del estilo. Eh, al, al contrario, realmente, eh, el poco tiempo libre se debe principalmente al, al continuo necesidad de eh, de poder convencer a los donantes de que esos tipos de cursos realmente son cursos eh, y no son paseos. Y hasta, hasta hoy todavía hay algunos donantes que, que son sospechosos de estos tipos de eventos de capacitación y claramente los podemos mostrar eh, en estos tipos de cursos que manejamos que no es nada de paseo, eh, realmente son, son días eh, y semanas muy intensivos, pero al mismo tiempo entendemos que todos necesitamos un descanso, un, un periodo de tiempo para poder... Este, dejar el cerebro y el cuerpo descansar, entonces van a ver que usualmente después de un viaje largo al campo les damos mediodía en algunos casos día entero libre, pero son pocos días eh, libres totales durante estos 30, y, 30 días que van a 32. estar aquí con nosotros eh, solo es bueno a, avisarles sobre esto con Anticipación para que también vengan preparados para esto. Eh, además de los temas. Técnicos que van a ir viendo en la agenda, eh, también queríamos mencionar que tenemos un enfoque bastante fuerte en el liderazgo en este curso. Es un tema que ha sido parte del curso desde el inicio y lo hemos desarrollado eh, cada vez más en años recientes. Entonces, cada uno de ustedes van a salir del curso con un plan de liderazgo y acción hecho. Es un plan que van a estar trabajando durante lo largo de las cuatro semanas del curso. Eh, y es un, es un plan que realmente eh, esperemos que van a elaborarlo con, con mucho detalle y con, con, uh, con, una, con un compromiso para realmente llevarlo a cabo. Y es siempre muy enriquecedora eh, de... De, de poder estar en contacto con los participantes ocho meses después, un año y medio después, y tener los reportajes de que han logrado esto y, y, y, o han logrado aquello eh, que inició eh, en estos momentos de reflexión eh, durante este curso. Entonces... Eh, eso es algo que, que para, para nosotros es importante, además, algunos de nosotros que somos parte del, del, del staff del curso también, aprovechamos el, este momento para, para, para elaborar nuestro propio Plan de Liderazgo y Acción todos los años. Eh, este Plan de Acción y Liderazgo, en cierta medida, va a ser eh, ligado, eh, relacionado con la presentación que cada uno de ustedes van a hacer al inicio del curso. Erin ya ha estado en contacto con ustedes para mandar el la esquema eh, del, del, de la presentación en PowerPoint que van a estar haciendo. Eh, y la última diapositiva o slide eh, que habla de sus desafíos es fundamental y justo ahí es donde queremos que entran en el plan de liderazgo ya con algunos desafíos identificados, usar el plan de liderazgo y acción para identificar cómo atacar y mejorar algunos de estos desafíos que, que ustedes este, están enfrentando. Pero el, el liderazgo para nosotros no solamente está relacionado con el trabajo, y esto lo verán cuando lleguen y, y empiecen las clases. Es también eh, nosotros vemos el tema del liderazgo como un tema holístico que involucra todos los ámbitos de su vida desde su persona, la familia, la comunidad donde vives, además del trabajo. El trabajo es uno de cuatro componentes claves para, para nuestras vidas y queremos dar atención a cada uno de esos cuatro componentes eh, durante nuestras sesiones de liderazgo y, durante, y en su plan de liderazgo también. Um, este plan de liderazgo lo llevan y esperemos que continúen implementándolo y aproximadamente seis a 8 meses después de que salgan del curso, vamos a tener otro webinario parecido a este, donde vamos a pedir a ustedes de reportar a todo el grupo eh, cómo han avanzado en su plan de liderazgo y utilizar nuestra comunidad de práctica. O sea, nuestro grupo, una vez formado, va a servirnos por muchos años para este, eh, consultar eh, diferentes problemas que estamos enfrentando en nuestros trabajos, eh, diferentes problemas que estamos enfrentando con nuestro propio plan de liderazgo y acción. O sea, ya poner en práctica esta comunidad de práctica que se forma eh, en estos 32 días y que esperemos continúa muchos meses, eh, sino años, después de, de nuestra eh, estancia juntos aquí en Colorado. gracias Ryan, Oops. Oh, se me fue, un momentito, ok, gracias, este, la diapositiva se fue por un momento, así voy a hablar sobre los departamentos y sabemos lo difícil que es para vivir fuera del país, de su casa, de su familia, todos nosotros hemos vivido en países extranjeros por mucho tiempo, así que, con el curso queremos hacer que se sienten en como fuera su casa y tenemos departamentos ubicados 10 o 15 minutos de, de caminata a la, a la universidad. Este, son amueblados, tienen todo lo que van a necesitar para cocinar, este, todas las ollas, todos los trastes, tienen este, sábanas, uh, almohadas, uh, colchones, toalla, toalla, toallas si van a tener todo para sentirse cómodo en, en Colorado. Solo no tienen PlayStation por si acaso. Sí, no no contamos con PlayStation, lo siento. Este, y al día el primer día cuando llegan, el primero de julio, también vamos a, a dejar una, unas comidas por dentro de cada departamento, unos pancitos, uh, este bananas leche, jugo, huevos, queso para que tengan algo para comer en cuanto llegan a Colorado. Sabemos que algunos de ustedes van a tener viajes muy largos, así queremos asegurar que llegan bien y que no están no estén muriendo de hambre durante la primera noche. Aunque esa comida que, la, que, va a, que va a estar ahí cuando llegan, es la única vez que va a aparecer mágicamente comida. Sí. Después de que llegan y reciben su viático para comprar comida, ustedes van a tener que comprar y abastecer de la comida. Sí, así es. Y, y como mencioné, van a tener todo para cocinar en, de, en los departamentos, así eso les va a permitir ahorrar un poco de dinero y este, hacer gastos más económicos que comer en un restaurante todos los días. Y este, cuando están aquí, vamos a enseñarles dónde está el supermercado, que está muy cerca, todos pueden llegar a sí mismos. este Y este, los departamentos tienen dos habitaciones y cada habitación tiene dos camas. Este, son divididos por género, así todos los hombres van a estar en. Departamentos con hombres y mujeres con mujeres. Y este tiene un baño compartido con duchas y van a poder duchar como fue prometido por, por lo menos en Fort Collins, en la ciudad. Entonces, y, Juan José puede guardar sus toallitas húmedas solo para los viajes de campo. Sí, sí <ríe> porque uh, las toallas húmedas cuestan. <ríe> y este tiene cocina y sala. Y en uno de los correos importantes que le, les había enviado, hubo un documento de equipo particular. Así, este, me imagino que lo han revisado, pero yo sé que es muy difícil este, decidir lo que debo traer conmigo a este curso. Y siempre es importante que revisen las restricciones de sus aerolíneas, uh, pues, con su página de web o llamar la, la aerolínea para saber las restricciones específicas a cada aerolínea. Este, uh, las restricciones siempre están cambiando este, y los, las aerolíneas cobran mucho para equipaje sobrepesado o de sobretamaño, así es muy importante revisar las reglas antes de llegar al aeropuerto. Para que usted pueda planificar bien uh, en qué, como cuántas maletas o mochilas se va a traer consigo. Así, no importa si viene con mochila o viene con maleta, eso no importa, es lo que funciona mejor para usted. Este, y cuando está este, seleccionando, eligiendo la ropa que va a traer, hay que pensar en el clima aquí. En el verano no significa que va a ser calor todo el tiempo. Podemos tener en el mismo día uh, este, temperaturas desde 0 uh, grados celsius hasta 40 o 35 uh, grados celsius. Así, podemos tener un, una temperatura muy cambiante durante el día. Así, siempre recomendamos que, este, que se vest, veste en, en capas Uh, este, cuando hace calor, pueden este, remover su abrigo, su polar, y este para, para sentirse más fresco, y cuando empieza a hacer frío, pueden poner su abrigo de nuevo, su polar, y este acomodarse depende en el cambio de clima. Así el clima aquí es muy cambia, cambiante. Y eso es particularmente las, eh, eh, verdad cuando vamos al campo. Y cuando se está acampando, eh, es muy probable que van a llegar a temperaturas de casi 0 grados mm. cuando están acampando. Generalmente en Fort Collins, cuando estamos en la ciudad, la temperatura va a, va a ser bastante agradable. Pero como estamos en salón de clases mucho de ese tiempo, y a veces es difícil para nosotros regular el el, la temperatura del salón de clases, a veces queda muy frío con el aire acondicionado y no tenemos cómo apagarlo, entonces siempre es bueno tener un polar, un suéter. Eh, yo siempre traigo uno también. De hecho, todos nosotros mm, tenemos un suéter puesto. A, y es, a veces <risa> es una pena que <risa> seguimos nosotros preguntando a la gente de la universidad. Este, sobre el cambio climático y todo que estamos empeorando... Con, el, con ese nivel de aire acondicionado, pero... a veces no tenemos esos controles para poder hacer la temperatura... exactamente como lo queremos. Entonces, es muy importante tener un suetro o algo para poner... dentro del salón de clases. Sí, perfecto. Y este, por dentro del salón de clases, es, es un ambiente muy informal... así pueden uh, este, poner ropa casual. Pues yo soy del sur de California, donde siempre hace calor y tuve que acostumbrarme a Colorado y siempre traigo todo para todos los climas. Este durante el curso hemos tenido lluvia y la, el agua cae muy frío, es este, graniza, granizo y, y puede nevar también en julio en Colorado. Todo es posible aquí. Si no te gusta el clima, espera 10 minutos, es lo que decimos sí, en Colorado. Sí, <risa> sí, Siempre va cambiando. Pues, esta es la lista de equipo particular que han recibido. Y este, uh -huh. no voy, voy a revisar todas uh, las cosas en la lista en este momento. Solamente quiero destacar que las cosas ahorita con asterisco son cosas que le vamos a dar o prestar. Este, por ejemplo, todos van a tener una botella de plástico de agua que pueden re reutilizar y traer sus países y también una taza de café. Tratamos de ser lo más sostenible posible en este curso. Y este si no tienen mochila pequeña o, este, o un, una mochila grande, tenemos todo ese equipo para prestar a los que, que no llegan con el equipo, el, el equipo suyo. Este, y cada, pueden ver, cada, este, cada viaje tiene una lista un poco modificada para la, el viaje, porque cada lugar es un poco diferente. Este, cada vez que salimos, le vamos a pedir que salgan con la lista A, que es el equipo básico. Eso se necesitan para cada viaje. Y depende del viaje, cuando vamos al Parque Nacional de las Montañas Rocosas van a también necesitar la lista B, y etc. Así, para, como la lista C es el área silvestre de Rewa, este, quería clarificar porque siempre hay preguntas, ¿qué significa botas, botas impermeables? ¿Qué significa zap zapatos de campamento? Y las botas impermeables no son botas de coma, como... Um, Alguna gente utilizan en el campo, son botas para caminar en los senderos de, de las montañas o campo. Este, vamos a caminar en senderos que son muy rocosos, que son muy desnivelados y que, que van a tener mucha agua. Así, este, estas botas le van a, a, a permitir dejar sus pies secos y cómodos, protegidos, proteger sus tobillos también. Este, y si no tienen estas botas, este, vamos a traer todos los participantes a una salida de, de hacer compras a una tienda de, uh, este, de equipo de aire libre de, de, de campamento y este pueden este, buscar sus botas en este momento. Y zapatos de campamento son zapatos cómodos para dejar sus pies... este Uh, descansar, tener algo menos pesado, no es necesario, no hay que tener zapatos de campamento, es, es según la prefer preferencia de la, del individuo, pero es algo que también se puede este, traer para, para estar más cómodo en la ciudad y también en el campo. Y en el Río Verde vamos a estar en un en un ambiente muy diferente, es más desértico y hay mucha agua. Así, además de su lista A, van a tener que pensar en traer un traje de baño o una ropa que se pueden secar muy fácilmente, que se puede mojar durante el día y secar por la noche, tenis o sandalias para el agua, que se puede mojar sin dañarse este Uh, y, por ejemplo, una cuerda para sus gafas o lentes porque cuando bajamos por las, los rápidos del río es muy fácil que los lentes caigan o salgan de su, de su cara y no queremos que nadie pierda sus lentes. Yo utilizo lentes y, y, y, y pues son muy importantes para algunas personas, así pensar en estas cosas. Así, si no tienen estas cosas en este momento, van a tener la oportunidad de comprar estas cosas aquí en, en Fort Collins y les vamos a mostrar dónde están las tiendas más apropiadas para el equipo de campo y también para, y, y, uh, pues, equipo personal como electrodoméstico. Siempre hay gente que quiere comprar otras cosas para uso personal y este, uh, vamos a les vamos a mostrar esto también. Lo que no está mencionado en esta diapositiva es queremos que todos que tienen medicamentos, uh, medicamentos de receta, de, de receta este, hay que traer los medicamentos para los 32 días enteros. Eso es muy importante uh, y pues voy a hablar un poco más sobre eso luego, pero asegú asegúrense que tienen todo lo que necesitan porque es muy difícil ir a un, un médico para buscar este, es, medicamentos. En, aquí en los Estados Unidos no se puede ir a la farmacia sin receta. Y tener una receta es hacer una cita con el médico. Los médicos son muy costosos y es, es todo un lío. así Es mejor que lleguen preparados con sus medicamentos para que puedan este, disfrutar el curso sin sin preocuparse sobre estas necesidades. Pues muy brevemente, uh, sobre la preparación antes del curso, tengo que agradecer a todos. Ustedes han sido muy uh, fantásticos con responder mis mis correos. Ya tengo todos los formularios diagnósticos, ya estamos uh, terminando con los pasajes aéreos, tengo todas las visas casi este, sí, gracias por responder mis correos, sé que he enviado correos muy largos y hemos estado en comunicación, es, pues les agradezco eso, hace que hace mi trajo, trabajo más fácil y así todos deben, ya la mayoría han logrado todo esto. Solamente el, el esquema de presentación, uh, es, uh, la fecha para entregar el esquema a mi correo es mañana. Así, estoy segura que todos van a enviarme sus esquemas. Ya tengo varias. Así, estoy súper positiva que re, reci, voy a recibir todos mañana. Y al final, mañana o pasado mañana, voy, les voy a enviar un correo electrónico final un email importante número 3, que tiene la agenda de curso, que tiene un documento de llegadas que va a destacar este, en, qué, qué grupo, uh, y, pues, en qué grupo de llegada va a estar. Para los que están llegando al aeropuerto el primer día de julio, va a tener una hora de recojo. Este, y, Va, van a saber uh, con qué personal de centro uh, se van a encontrar en el aeropuerto. Eso va a tener toda la información sobre cómo encontrarnos en el aeropuerto. Este, uh, también van a tener document un documento de orientación y un documento de perfil de participantes e instructores para poder revisar durante el vuelo todos sus colegas que se van a conocer cuando están aquí en Colorado. Y eso es solamente como un recordatorio. El, el primer punto ya está casi, estoy solamente esperando una visa, pero este es... Bueno, siempre uh, revisar la carta de detalles, que fue una de las cartas logísticas uh, que les envié al inicio, después que fueron aceptados al curso. Y es, esta carta, es muy importante viajar con esta carta para tener toda la información a mano. Eso va a tener las respuestas para las mayorías de sus preguntas. Así, favor de revisar esta carta si tienen si tengan preguntas. También revisar el equipo particular, Este les envié el reconocimiento de riesgo, no hay que firmar este, esta carta ahora, lo, la vamos a, re, a firmar durante el primer día del curso, solamente es que te, queremos que ustedes sepan lo que van a firmar cuando lleguen al curso porque no pueden participa, participar en el curso sin firmar este, este, este formulario y voy a, a recibir sus presentaciones a más tardar mañana y mencioné sobre el, el correo electrónico último y durante su viaje este si experimentan retrasos en su viaje favor de comunicarse con nosotros vamos a, a iniciar un grupo de whatsapp dos días antes de antes de que ustedes empiecen sus viajes así Uh, voy a uh, iniciar este grupo y ustedes van a tener contacto con nosotros y si le pasen algo en su viaje, este, nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico o este, por Facebook, lo que sea, solamente que, que nos avisen sobre los cambios que pasen, aunque esperemos que todos tengan un viaje este, muy suave y sin dificultad, que normalmente todos todos llegan sin problema. No, nunca hemos perdido ninguna persona y gente llegan sin problemas sin saber cómo hablar inglés si no se preocupen. Yo sé que viajar puede ser muy estresante, especialmente cuando nunca ha llegado al lugar pero este vamos a enviarles buenas uh, buenas vibras, buena onda y van a llegar bien. Este, solamente para revisar muy rápido la, la información faltante, fin, este, yo sé que tiene, tiene su visa aprobada y uh, cuando tenga su visa en mano, favor de enviarme la copia y estoy en el proceso de finalizar, finalizar la compra de su vuelo. Este, el Facebook no es, una, uh, no es un modo de comunicación necesario pero este es oh, también otra manera que le permite estar en comunicación con sus colegas durante y después del curso compartir fotos y cosas así este así uh, no tengo información de parte de Jesse Jasmine y Elena si tienen Facebook favor de enviarme su enlace de Facebook y si no está bien este solamente quería ver para poder añadir, añadirle al, al grupo ya yeah, eh, Uh, este iniciado un grupo de Facebook y tenemos varios participantes ya miembros del, del grupo y solamente quiero verificar que he podido añadir a todos que, que quieren este participar en esta manera o modo de, de comunicarse y con el formulario diagnóstico hubo una pregunta el número 10 este en, en que en lo cual le um, preguntaba sobre temas que conocen bien, si tienen la oportunidad de hacer una presentación durante el curso, este, cuáles son los temas que, que saben bien. Y este, Waldo, Reginado y Cristian, uh, sus formularios diagnósticos no no tuvieron este, esta respuesta. Fue dejado en blanco, así, por favor de enviarme un correo electrónico con su respuesta, les envié un correo hace... hace unos días. Y si me pueden enviar una respuesta, eso sería muy ayudante porque estamos planificando una actividad donde los participantes van a poder tener la oportunidad de compartir sus conocimientos con sus colegas. Y ahí está mi, uh, perdón, mi correo electrónico para enviarme todas estas cosas. Y un poco de información adicional, solamente para mencionar, porque he recibido muchas preguntas sobre seguro médico, vamos a comprar seguro, un plan de seguro médico para todos los participantes. Es un plan para emergencias, no es para llegar a Colorado y ver, oh, me duele eso y yo quiero este, chequear mi, mi presión o mi, mi salud general, pero eso le va a ayudar si le pasa cualquier cosa, si no se siente bien, este el seguro médico cubre hasta 100 mil dólares uh, por cada incidente y uh, este tiene un deducible médico de 100 dólares y hay un copago de 20 del costo hasta 5 mil dólares y les vamos a explicar todo eso en más detalle durante el curso. Solamente quiero que sepan que van a tener un seguro médico y no tienen que preocuparse sobre eso. Este, sobre la comida, este, queremos que todos lleguen aquí este, para aprovechar una cultura nueva, pues la comida de una cultura nueva, experimentar, ser, ser aventuros, aventurosos, este Una de mis cosas favoritas uh, de viajar es, es conocer uh, la comida de la cultura donde estoy visitando. Así, este, es tener su mente abierta a nuevas experiencias y nuevas comidas. Este, la comida de los Estados Unidos no está basada en arroz y, y frijoles, como en, en muchos países de Latinoamérica. así este, uh, le invitamos a probar nuestra comida y también para recordarles que todo, todos los participantes van a recibir 300 dólares este, como estipendio para, para la compra de comida durante el curso. Y vamos en la agenda este, está indicada para. Um, las comidas que tienen que comprar con su estipendio y las comidas que son proveídas por el curso. Este, y también para recordarles este, sobre los tipos de enchufes que tenemos que puede ser diferente de, de los enchufes de su país, tenemos el tipo A y B, y si llegan con equipo para cargar como sus celulares, laptops, van a necesitar tener un adaptador para cargar su, sus equipos electrónicos. El voltaje aquí es 120. Y, hay, y se puede chequear por este cargador de su equipo. Normalmente, este muestra para qué volta, voltaje es. Y normalmente para computadores y sí, celulares bueno. funciona para el, el voltaje alto de 220 y para el voltaje bajo de 120. Uh, este, es más como el enchufe, tiene su forma particular. Así, uh, si no han pensado en eso, les uh, re recomiendo que busquen un, un, este, un adaptador para hacer esto. Y para orientarles un poco con el aeropuerto este, de Denver, el aeropuerto no está ubicado muy cerca de, de la ciudad de Denver y se queda como más de una hora de manejar de Fort Collins. Este, depende de su aerolínea, van a llegar en el terminal A, B o C y tendrán que este, seguir los letreros pa para subir el tren y el tren le va a llevar... Traer al, al reclamo de equipaje. Hay dos lados de reclamo de equipaje: el lado este y el lado oeste, o terminal oeste y terminal este. Van a tener que ir desde donde ha sido indicado a buscar su equipaje, y eso se puede consultar con este un empleado de, de la aerolínea o por los letreros, letreros digitales que indican este, la información de su vuelo. En cuanto tengan sus equipajes en mano, este, van, a, van a tener que buscar el reclamo, reclamo de equipaje número 17, que está cerca de la puerta uh, 506. Y todo está nombrado, va a ver que las puertas tienen nu, uh, números, y eso va a ser, depende del tiempo o la hora indicada por el documento de llegadas que le vamos a enviar. Pero este, en ese documento va a indicar quién, quién es de nuestro equipo va a estar ahí esperando. Vamos a tener un letrero que dice este, el Centro para el Manejo de Áreas Protegidas, el curso de, de man, manejo de áreas protegidas. Vamos a tener este, un carnet que dice nuestro nombre. Así todo va a ser muy claro. Uh, pero quiero que ustedes vean cómo, cómo es... Uh, es la orientación de, de la aerolínea. Brian, ¿quiere compartir algo? Bueno, no, por ejemplo, si alguien llega en la aerolínea Delta, en la, en la terminal C, van a tener que, eh, que tomar eh, una escalera que le, le permite bajar a un, sub, a un subnivel del terminal C y ahí es donde van a encontrar el tren. Todos los trenes van a indicar dónde es el tren para llegar al terminal. Tomarían el tren del terminal C eh, hasta eh, el terminal principal, o donde se ubican las áreas de reclamo de equipaje. El aeropuerto está en un desorden total oh, sí, ahora, uh -huh. eh, porque están haciendo una remodelación bastante extensiva del aeropuerto, entonces todo está mucho más... Difícil de entender en este momento, pero saliendo del tren en el terminal principal, se van a orientarse hacia un lado, a un acostado derecha o izquierda y ahí van a encontrar pantallas donde, que indican todos los vuelos que vienen llegando y el número del área de reclamo de equipaje donde puedes encontrar tu, tu tu equipaje, eh, básicamente va a, ser, va a estar organizado a base de, el, de la ciudad de donde vienes y la hora de, de su llegada y el, su aerolínea, entonces siempre tomar esto en cuenta y claro que en el, el documento que Erin va a mandar más tarde en esta semana, van a tener toda la información organizada sobre eh, quiénes les van a recoger, a qué hora y en dónde. Y este, para mencionar, la mayoría van a pasar por migraciones en otro aeropuerto que tienen este, una conexión, la primera conexión en los Estados Unidos, es donde van a pasar migraciones. Hay este, uno o dos participantes que van a pasar migraciones por Denver. Así, va a ser obvio dónde tienen que ir para pasar migraciones y después porque recoger su equipaje y después uh, pasar por aduanas y después uh, encontrarnos en el lugar de encuentro. Uh -huh. Uh -huh. Y para los que van a entrar eh, in den, eh, en Estados Unidos en otro aeropuerto primero, hay que recordar que llegando ahí después de pasar por la migración, este, vas, vas a llegar después al área de reclamo de equipaje y aunque no vas a quedar, en Dallas o Miami o donde sea, tienes que sí recoger tu maleta, no dejarlo ahí en este lugar, recoger la maleta y saliendo de aduanas para tener un lugar donde puedes dejar tu maleta para vuelos en conexión. Entonces, eso sí es importante recordar que sí, en la primera puerta de entrada a Estados Unidos, tienes que recoger tu equipaje, aunque no vas a quedar en esta ciudad y después de aduanas, dejarlo en el área para vuelos en conexión. Y si tienen dudas, favor de preguntar a los empleados de su aerolínea mientras que está viajando por los aeropuertos. Uh -huh. uh, una cosa más que quiero mencionar, la, los que están viajando con la visa J1 deben viajar con su uh, documento DS-2019. Este, tienen que viajar con el pasaporte, claro, todos tienen que tener pasaporte y visa, pero también el documento de ese 2019. Eso es solamente para los participantes con la visa J1. Uh -huh. Y hay que guardar ese papel durante todo su estadio para regresar a su país. Este. Uh, sí, sí, yo solo para adicionar... Eh, todos los materiales de comunicación que hemos eh, enviado sería bueno, si los tienen eh, imprimido, eh, impreso, pues llevarlos a la mano. Porque, bueno, eh, como saben, eh, el, eh, el viajar a otro país, entrar en, en otro país, eh, no es siempre lo más cómodo. A veces la gente que trabaja en aduanas no son los mejores anfitriones. Entonces, les pedimos paciencia en ese proceso de entrada aquí a Estados Unidos. Esperamos que les reciban con muchas sonrisas y abrazos, pero si no, aquí tenemos muchos sí. abrazos y besos para todos cuando llegan. <risas> pero pero que, que viajen con paciencia, porque eso sí siempre es necesario, este, porque quién sabe con quién se va a tocar en, en, en aduanas. Hemos tenido gente que han dicho que han tenido experiencias maravillosas, y han sido tratados muy bien. Y hemos tenido participantes que, que han dicho lo contrario. Así que eh, esperemos que todos tengan lo mejor eh, en, este, en este visita, en este viaje. La entrada a Estados Unidos. Pero si no, pues aquí estamos listos para mejorar esto. Sí. Les vamos a esperar con abrazos abiertos. así ahora... Uh, hemos llegado al final de, de, de la presentación y queremos uh, escuchar de ustedes si tienen preguntas, comentarios. Esa es su oportunidad de preguntarnos este, sus preguntas sin tener que esperar una respuesta de correo electrónico. Así, estamos revisando el chat para ver si hemos recibido preguntas anteriores. Tenemos una aquí que es. Si proporcionamos la colchoneta inflable y si sí, si no tiene uh, una colchoneta inflable este tenemos colchonetas inflables para todos. Hay más preguntas eh, Juan José si tienes necesidad de tener tortillas todos los días pues puedes traer sus propias tortillas, pero aquí también puedes encontrar tortillas, no se preocupe. Estamos revisando el texto, pero por uh, este, favor de enviarnos un mensaje por el chat. O si, si este quiere hablar, si nadie está escribiendo, este se puede hablar uno a uno por el micrófono. Solo tenemos mucho chisme de Jim Barbourac aquí. Jim, veo aquí que dijiste que quieres decir algo, Jim. Te, te ¿Quieres eh, comentar algo, Jim? No, Ryan, después lo mencioné en el chat, lo mismo que dijiste de que hay muchísima construcción en, uh, en los áreas centrales del aeropuerto, así es que simplemente que que aguanten y que hagan preguntas este si es necesario al personal del aeropuerto para para orientarse Ok, perfecto hay una pregunta sobre la comida demostrativa no sé qué es esto esta es el, la comida este, ¿Típica? típica. Ok, sí, eh, al final del curso vamos a tener un picnic con comida típica de todos los países. Entonces, esto van a ver ahí en, el, en la agenda, es, creo que es el último jueves del curso. Entonces, eh, si necesitan algún, al, al, algo especial que solo vas a poder encontrar en tu país que es necesario para complementar tu plato, pues es bueno también pensar en esto y traerlo, eh, porque es eh, eh, ingredientes muy especiales, difíciles eh, de encontrarlos acá. Eh, y así es un buen momento al final del curso eh, para poder compartir los platos típicos de cada uno de sus países. Así que si es su plato requiere algo muy especial, eh, si es recomendable, si es permitido eh, traerlo eh, en, en el viaje. Ryan, solo para mencionar, y, y uno de los compañeros sí lo menciona, si sí hay uh, tiendas mexicanas, efectivamente hay, hay uno a uh, como tres cuadros de los apartamentos, uh, hay tortillerías, hay carnicerías mexicanas. todos los mexicanos y centroamericanos normalmente no tienen problemas en conseguir lo que necesitan para, para su comida típica. La gente más de Sur o de Brasil podría tener más dificultades, pero cosas como especies y todo eso se consiguen acá. Y uh, la mayoría, de una forma u otra, se puede agenciarse de los ingredientes acá. Así es que no, no, no pierden sueño pensando en hacer algo sumamente difícil que va a ser difícil de conseguir los ingredientes acá, pero la mayoría sí se consigue. Gracias, Jim. ¿Algo más? Sí, como ven, principalmente lo que hemos querido hacer en, este, en esta discusión es ir preparándoles logísticamente, administrativamente para el curso. O sea, ya, eh, ya poder revelar algunos deta detalles que les van a permitir hacer el viaje, empacar las maletas, prepararse para ser ausente en el trabajo. Eh, y claro que todos los temas temáticas técnicas, ahí vamos a entrar en mucho más detalle una vez que estén aquí. Eh, entonces, eh, yo creo que eh, solo no nos queda mucho más que eh, avisarles que sería bueno tomar un tiempito con sus seres queridos antes de salir para poder despedirse eh, bien. 32 días, hoy en día, sí es bastante tiempo para ausentarse de la familia, de los seres queridos, del trabajo. Uh, entonces, no, no descuiden de estos detalles importantes para asegurar que todos están bien orientados antes de, de, de su partida. Y aquí estamos haciendo lo mismo, porque... Mm -hmm. Eh, también, aunque nuestras familias se quedan aquí cerca, estamos eh, con la situación de también tener que ausentarnos con ellos durante este curso, que es bastante intensivo para todos. Entonces, cualquier otro detalle, cualquier otra pregunta que tengan, ya saben que aquí estamos, haciendo las últimas preparaciones, eh, con todos los prestadores de servicios, con todas las agencias que nos van a atender, eh, con toda la comida, preparando los caballos, las llamas, las balsas, preparando el clima para que sea bonito. Y, es un trabajo difícil. Eh, sí. Pero, Pero cualquier otro detalle, cualquier otra pregunta que tengan para asegurar que, que viajen con calma, nos avisa. Aquí estamos listos para atenderles. Pues les deseamos este, mucho éxito con sus preparaciones para el el curso, que tengan un feliz viaje y les estamos esperando. Este Sergio, estamos súper emocionados por conocer a todos, cada uno de ustedes en persona. Ok, nos vemos, nos vemos pronto. En unas, pues menos de una semana. En menos de una semana. <ríe> ok, feliz viaje a todos. Un abrazo. Un abrazo, cuídense, chao. chao.